Estamos en de mañana, yo decían aquí los muchachos en, uno, en una de las pausas que el programa que se hace fuera de cámara es a veces mucho mejor que el que se hace frente a las cámaras. Y a veces nos atrapan y no nos dicen, sí, ¡Eh, a veces vamos para la la aire, aire. Asando batata. Bueno, está con nosotros Robert ah, Díaz, dirigente de la ADP, con quien vamos a conversar acerca de, bueno, el tema de la educación, pero también de la, de la construcción. De algunas escuelas y algunas situaciones que hay con eso. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás? Buenos días, amado hermano. Un Buenos días, verte. Robert. Buenos días, Carolina. Como siempre. Buenos días, Fulvio. Buenos Francis días, Y a todas las personas que a esta hora de la mañana, pues, sintonizan este prestigioso programa. ¿Cuál es la realidad de los centros de la zona? Buenas ¿Cuál días, es la Robert. realidad? Aquí vamos, la intención es abordar dos temas fundamentales eh, que me dice Francis. No tuve la oportunidad de ver lo que estuvo sí. la directora regional aquí. sí. Eh, y hablando sobre dos temas dos centros educativos fundamentales de San Francisco de Macorís que es Cruces de los Basilios y Loma de la Joya y que estaba en un tanto por ciento bueno y eh, que el ingeniero ya tenía los fondos esa, para iniciar la conclusión del 6% que faltaba eso debe de darle vergüenza ¿Cómo? a la directora regional porque hace más de dos años que Cruces de los Basilios está en más de un 95% de construcción más de dos años y todavía al día de hoy Siguen mintiéndole a la sociedad, siguen mintiéndole a la comunidad y mintiéndose a ellos mismos. ¿Qué es lo que falta entonces para tener.? Eh, simplemente unas plantas que hay que ubicar y pintar. Robert, sí. pero no entendemos, ella estuvo sentada en esa misma silla, nos mostró las, los viajes a en Santo el, Domingo, las firmas, nos mostró... El 96% del centro, y, y nos decía que ya al otro día, me parece que ya vino como un miércoles, y el jueves iban a suspender la docencia, me parece en el sí. centro y ella decía como que podían iniciar o sea que no la suspendieran porque ya al día siguiente el ingeniero iba a empezar a construir sí. a terminar Eso se llama, y lo digo con toda responsabilidad, eso se llama manipulación, qué es lo que se da que al día siguiente jueves, esa comunidad la, la y la comunidad tenían esa suspensión de docencia en toda esa zona el miércoles nos llaman, que, el, que ya se hizo efectivo el pago al ingeniero, la transferencia para que él termine. Y van a iniciar mañana mismo, el día de la, del paro que tenía la comunidad. Nosotros, como conocemos, los malos funcionarios que dirigen las instituciones del Estado, decidimos mantener el paro. Y todavía al día de hoy sigue con la misma, sigue estas, esta zona con las mismas condiciones. Pero una cosa. O sea, ¿no? el jueves, ese jueves, la TMAE de Cruces de los Basilios cerró la escuela... Bueno lo que se pudiera llamar escuela, que es una enramada, eh, donde solo un palo que cruza por el medio y otro lo aguanta, sostienen el techo. Y por medida de seguridad, los padres decidieron cerrar esa enramada y no enviar los hijos, sus hijos a, este, a esta zona. Entonces, a la fecha, ¿no ha pasado el ingeniero? ¿No se ha hecho movimiento de la tierra? ¿No se ha, no se ha indicado de que se está trabajando? Bueno, yo voy a pasar a los padres de la comunidad que están ahí... Así ellos te hablan con mayor propiedad. Y no me creen a mí que soy Robert Fría, dirigente de la DEP, sino a, lo, a la comunidad que está aquí presente. Dios mío. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Para... como es Mi nombre, nombre Maximino Rosario Muñoz. Es director de la Escuela Cruces de los Basilios y actual otro. presidente de la unidad de base sindical y pedagógica de la zona La Malena-Alguineal. Nosotros tenemos ya siete años en esta situación, Eso que se en ve, donde se las autoridades la este se comprometieron a construir un centro educativo de cinco aulas en un espacio de cuatro meses y ya hoy estamos en el séptimo año y sin embargo la obra no ha sido terminada. Si bien es cierto que está concluida prácticamente y que solamente le faltan algunos detallitos de pintura, de acondicionamiento del terreno en el área eh, del patio, pero las autoridades siguen lloviendo sobre mojado en el sentido de que dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué? Cuando la atma se empodera y ve la realidad y decide suspender de manera indefinida la docencia, en ese centro, hasta que las autoridades pues sencillamente entreguen por lo menos parte del centro para que los estudiantes estén en un lugar seguro. Se hizo una visita a la directora del distrito, la licenciada Rosa Alonso, todos los padres, con los estudiantes, con la unidad de base sindical y pedagógica y con representantes de nuestro sindicato a nivel municipal, más sin embargo en esa Visita que se le hizo a la directora distrital nos aseguró que la escuela sería entregada a partir del 17 de febrero más sin embargo pasó el 17 y el 18 y ya hoy estamos a 28 del mes de febrero y no se ha habilitado los padres están pidiendo que se habilite parte de la estructura para poder mudar a los estudiantes y que no sigan perdiendo el pan de la enseñanza. Se comenzó un proceso de lucha en el que el sindicato está totalmente apoyando a las comunidades, en que se realizó ese paro de 24 horas el jueves de la semana pasada. En esta semana ya eh, teníamos un, programado un paro de 48 horas, pero por los asuntos de la festividad de patria lo pospusimos para la próxima semana, martes y miércoles de la próxima semana estará la zona completa paralizada desde las fajas al guineal y decirle a las autoridades que sencillamente si no resuelven, pues entonces el paro se podría extender a todo San Francisco de Macorís por algo que ellos pueden resolver en dos o tres días. Sí es cierto, el ingeniero en estos momentos está trabajando, pero sigue trabajando con los dos obreros que tiene varios años trabajando. Y a ese ritmo y en esas condiciones, lo que falta podría durar un mes. Entonces, la directora se comprometió que en diez días entregaría. Precisamente hoy se cumplen los diez días a partir de que le entregaron el dinero al ingeniero, pero él mismo no se presentó. No el, se presentó el jueves. No ha ido el ingeniero, no, no ha ido el, al centro. El ingeniero debió presentarse el jueves de la semana pasada. Más sin embargo, eso era lo que decía Rosa para que suspendiéramos el paro. Entonces, no se presentó el jueves, tampoco el viernes, ni sábado, ni domingo, ni el lunes. El martes de esta semana comenzaron a paso de tortuga. ¿Eh? Y como el que tiene miedo, encerrado, no, ni siquiera abren la puerta frontal para ver lo que están haciendo. ¿Qué entonces? Bueno. ¿Habrá suspensión en caso de que no le den respuesta a nivel en San Francisco de Macorís? ¿Qué, hace, qué harán ustedes, la bueno, eh, precisar algo antes de responder eso. Esa, esa, ese centro educativo está dentro de las 30.000 aulas que presó el presidente de la República ayer que se habían entregado, que no sé en qué parte del país. Pero bien, sí. Si no hay respuesta eh, a esta demanda de esta comunidad, ya para el martes y miércoles hay un paro por 48 horas y ya entonces eh, nosotros no nos reservamos eh, como sindicato las medidas y las acciones que pudiéramos tomar eh, después de este paro en todo San Francisco de Pero, Macorís Robert, y, si si, el, y de lo contrario toda la regional 07. Si está trabajando, aunque sea lento, parece ser que el asunto está en camino de resolverse. Yo digo, ¿el paro agilizará los trabajos y hará que terminen más rápido? Eh, ¿O no sería prudente darle un compás de espera para que terminen el trabajo? Porque lo malo sería que abandonaran la rutina de ir a trabajar día por día porque eso va a detener nueva vez el proyecto. Sumándole bueno, a eso, Robert, dos años es que tiene el centro educativo. Sí, eh, sí, tiene siete bien, años, pero bien, ya, ah, para, responder, para responder la inquietud de, porque, del doctor. Oye, yo, lo que pienso, yo lo que pienso es, en términos lógicos y en términos de beneficio para toda la comunidad, si, si, hay, si se está trabajando lento, eh, y el paro el realmente no va a lograr que se agilice, porque ustedes han hecho cuánto y tienen dos años y no han pero, terminado, bien, lo que sí. quiere decir que bueno, la, la lógica te dice eso. Sí, la lógica a los que nos dice lo siguiente, la doble moral de las autoridades del Ministerio de Educación. Vemos cómo las autoridades dicen. Eso tú no eh, lo vas a resolver con un padre. Dicen, dicen estar preocupados por la <risa> educación de los niños y las niñas dominicanas, pero sin embargo, esa comunidad tiene. ...aproximadamente dos semanas que los niños no reciben el pan de la Una enseñanza. Cosa. ¿Por qué no reciben el pan de la enseñanza? Porque la comunidad decidió, por, sí. por medida de, como medida de seguridad, clausurar, cerrar en la enramada... ¿Qué estaban tiempo tiene sin impartirse docencia? Prácticamente dos semanas. Dos, dos semanas. Dos semanas. Entonces, en, antes de esas dos semanas y de la visita de la directora, ¿ustedes tenían conciencia de que ahí se estaba trabajando, aunque era poco, pero se estaba haciendo algo? Eh, no... Le, se agilizan, o sea, se, in, se reanudan los trabajos después del paro, ah, porque ya. al ingeniero no se le había hecho la transferencia, no tengo el mes, el tiempo específico, sí, pero ella trajo tenían una transferencia retrasada pruebas. y el ingeniero decía que él no podía seguir con, trabajando <coughs> si no les resolvían esa transferencia, a raíz de las, de, las de las actividades que se desarrollaron en esta comunidad, entonces se diligenció y se gestionó que se hiciera efectiva la transferencia, pero, pero... <coughs> El, el ingeniero ni las autoridades del ministerio han resuelto este problema. Al igual, y debo de, de, de, poner, eh, de, dife, de diferenciar dos cosas, de la escuela que nos referíamos ahora es cruce de los pasillos, las imágenes que tienen los compañeros es otro centro que siquiera, es, aquí la situación es peor, que es Loma la de la que Joya. tiene allá en la esquina, sí, sí, sí, la sí. foto que hemos estado poniendo es, Esa Vamos es Loma de la Joya. Porque ¿De tampoco, dónde es? Esa es Loma de la Joya, el compañero de esa zona también pudiera dar con mayor propiedad uh -huh. las Por favor, informaciones. usted tiene ahí unas imágenes de cuatro... Eh, fotos. Fotos. De, o cuatro lugares dentro de un área de una construcción. Ahí ¿Qué, se está derrumbando la... ¿Qué de tiempo, la, tiempo, de... tiene, ¿qué tiempo sí. hace que inició y que ustedes esperan que la conclusión? Qué es ¿Y qué es? ¿Qué significa la foto? Buen día, Carmelo. Uh -huh. de eh, nosotros tenemos aproximadamente. Nosotros tenemos, ahí sí. Sí. Gracias. Eh, tenemos aproximadamente cinco años eh, pidiendo la construcción del centro de Loma de la Joya. Eh, por bien. fin estábamos contentos. El Estado aprobó 50 millones de pesos. Eh, agosto, septiembre, iniciaron el proceso con un ingeniero eh, hasta ahora confiable de la zona de Hosto y comenzar sucede que hay una parte que de acuerdo al ingeniero y el mismo obra pública debe cumplirse con el espacio de cerrar crear una plataforma pero la, lo accidentado del terreno también implica si ustedes pueden ver esta es la parte de, del terreno, eh, aquí en esta zona ya ellos han dejado un hoyo y ese hoyo se llena de agua. Ese hoyo los niños a veces se bañan, eh, hay miedo de que se pueda ahogar un niño, caer un animal o, un, o una persona esa curiosa que por necesidad va a ver. Se tiene miedo a que haya una situación de mosquito, de dengue por la acumulación de agua Además, eh, se ha dicho que en enero entregaron la carta, la carta que por fin iba a dar con el cierre del hoyo para comenzar la construcción, para hacer un gavión y que venían desde la capital para hacer ese proceso. No se ha logrado, cada vez eh, las informaciones están más precarias. Nuestro centro, como pueden ver en esta parte, si pueden hacer la toma, aquí eh, hay grietas que ya los padres están teniendo miedo de enviar a los estudiantes. Se está cayendo. Enviamos comunicación a nuestra directora de distrito, la señora Rosa, y en honor a la verdad debemos decir que ella nos envió un ingeniero. El ingeniero dijo, bueno, si no fuere porque la construcción... Durará unos tres o cuatro años. Aquí hay que demoler este pequeño centro. Un centro que no tiene comedor, no tiene cancha. Es un cuarto amplio dividido con cartones. El audio, o sea, las la voces de los niños, maestros, más de la calle, no permite que se dé la docencia. Así está el piso agrietado y toda la situación. Necesitamos urgentemente que se intervenga el centro con una reparación mediática y que se continúe la construcción. Robert, ha visto en lo que has estado aquí algunos amables televidentes eh, opuestos, o no opuestos, sino criticar que nosotros hemos sido un poco eh, duro con el discurso del presidente. Pero esto me, me parece, ¿qué te parece a ti, lo dicho por el presidente respecto a las construcciones de tantas aulas y la, la educa y la revolución educativa. y la revolución educativa Bueno, eh, de verdad, sí, en honor revolución. a la verdad, y con el merecido respeto de la ciudadanía, el presidente habló mucha mentira. Incluso yo escribía por las redes sociales, en mis redes sociales, eh, sobre que no era una rendición de cuentas, sino de cuentos. Y que ese país que el presidente describió, no lo conozco. ¿Del porque, sistema educativo? Porque en él no vivo. Y hablaba de que, los primeros expresaba que el sueldo base de los profesores del nivel primario es de 52 mil pesos. Mentira. Y yo puedo ahora mismo darles los datos para que consulten mi nómina. Y que los del nivel secundario, su salario es de 59 mil pesos. Mentira. Yo puedo ahora mismo, como le dije, dar mi nómina para que lo para que lo consulten. El sueldo base del nivel secundario es 46 mil pesos y él dijo 59 mil, ¿lo me Están no, faltando 13 mil pesos que no pero sé dónde no están. No tendrá eso que ver con el sueldo bruto, sueldo neto. No, no, no. Una cosa es el, el sueldo bruto que tú recibes, el bruto. El bruto. Sí, sí. De, de, vamos, vamos, de los vamos, impuestos. vamos. Ah, no, eso es otra cosa porque por de eso te digo a lo mejor él está hablando del sueldo bruto, no, no el neto. El sueldo bruto en en el nivel secundario son 46 mil pesos okay. y el sueldo Ahora bien, en educación hay algo que se llama incentivo. Incentivo por año en servicio, incentivo para evaluación okay. al desempeño, incentivo por preparación, o sea, maestría, especialidad. ¿A raíz de qué fecha empiezan los maestros a, a disfrutar de eso? Eh, por ejemplo, yo tengo evaluación al desempeño. Y no, no, me refiero a partir de un gobierno... No sé si fue Danilo o Leonel. ¿A partir de qué momento fue lo la Los años de servicio, cada cinco años hasta, lo, hasta los 15. No pero, el, años. no, pero se refiere a los cambios en el pago. En que los el, maestros el fueron tomados en cuenta por, el, por un gobierno. Bueno, es, es una realidad de que el, en, en el gobierno de Danilo Medina es que, es que, que se digas? da el cambio. ¿El es, que, Fernández? es que se da el cambio. No, no, hay una cosa, hay una cosa, que es la, claro. la modificación a la, a la ley general de educación 66-97, no ahora bien. Claro, ahora bien. no, porque también el presidente, el presidente, más, el más, presidente, el, no, AME, ¿no? modifica. Fue pues en el 96 Exacto. y el presidente ha querido cargar con cosas que un claro. hombre que Miren. no tiene academia, se la haya quitado porque aquí se empezó a transformar la educación. Fue ahí. claro con la... miren, pero, Es que es mezquino, no pero, quiere bien, decir la verdad. Pero, miren, miren, si fuéramos miren. a eso, entonces tenemos que hablar, <risa> tenemos que hablar del plan de, Senal Correcto, de Joaquín Balaguer. Mira, de Joaquín Balaguer. O sea, miren. hay muchos, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, claro, ciertamente. Ya se, ya se nos acabó el tiempo, claro. pero, no, pero mira Robert. A el mira, Robert, no, general. espérate, vamos. No, yo yo le voy a hacer, yo le voy a yo le voy a plantear brevemente un asuntito a ustedes. Tal vez, eh, porque me parece lógico, si ya en el caso del centro del profesor, eh, si ya... Están el, los 50 millones. No, no, si ya están trabajando el ingeniero, aunque lentamente como él dice, pero ahí no, no se ha mantener, mantener el paro, mantener los, los chicos fuera de la escuela es un mal mayor. Entonces yo pienso que debiera de continuarse dando clases porque al final esos muchachos van a perder muchas clases y el programa no se va a completar. Y darle un compás de espera a esta gente para que terminen la escuela. Y así no pierden clases. Y estamos bueno. afectando a, a un grupo de, de, de, de jóvenes. Porque al final eso se va a reflejar en su formación. Yo pienso que es lógico. Ya están trabajando lentamente. Vamos a darle el compás de espera el y la... volver a las aulas. Mientras eso termina. Si no, bueno, ustedes hacen su fue, fue la Esa, esa no, es un paro que no lo está haciendo la ADP, sino en la comunidad. Pero ustedes tienen presidencia, Robert, Quien saca la a los niños ¿quién saca los Además, niños de la el escuela? profesor es un líder en la comunidad. Quien saca a los niños de la escuela y de, de la enramada, y clausura la, la y lo clausura son los padres sí, pero ustedes ustedes tienen no nosotros y los, no nosotros le, le nosotros vamos eso. a respaldar por lo siguiente nosotros no. vamos a respaldar todas las decisiones de los padres no solo de ese centro educativo sino de todas las comunidades que Señores, así lo entiendan hay por lo que siguiente, evitar que la estulticia nos no gobierne por, por lo favor. siguiente por lo siguiente amado la educación y es, que, es la cosa más importante que, que tiene un país amado no hay razón lógica, no hay razón es lógica racional. por la cual el Ministerio de Educación no pueda destinar los recursos necesarios para mejorar la calidad de la educación dominicana y así su infraestructura y, y planta física. Un centro educativo, siete años en, en construcción, cuando el Ministerio de Educación tenía presupuestado en el año pasado 162 mil millones de pesos y este año 197 mil millones de pesos. ¿En qué no falla el Ministerio de Educación? En programar para este año Por ejemplo, mil millones de pesos Para publicidad y propaganda Ah, bueno. que no dejan de pagarle a, a, a las bocinas Pagadas por el gobierno gracias, y a los medios de comunicación Gracias, querido Robert Gracias, Mil albasada. millones de pesos para publicidad Señores, agradecemos este a Robert fría A su participación no, aquí en el programa de mañana la Mira, ya. tenemos Bueno, eh, Robert, gracias, muchísimas gracias. Gracias. gracias No usted vaya para que vea estas imágenes De que nos Manda a un amigo televidente, si pueden bajar un poquito la música, por favor. El 6984, que es el primer WhatsApp, nos mandan imágenes, supongo del centro educativo, y dice lo siguiente: dice: Este es el lugar donde estaban recibiendo docencia por siete años. Ah, ah, es ah, esa es Ramada. la rancheta. ¿Vamos esa es la rancheta. Sí. Las imágenes. Bueno, ah, el del palo que le hablaba ahorita que aguanta, uh -huh. todo, carga todo el techo. Esas son las condiciones de la escuela Cruz uh -huh. de los Vacíos. Uh -huh. Mira, entonces manda. Esta es este. la escuela nueva. Está la escuela que está en un 97% de construcción. Pero los padres iban a tomar esa escuela. Y las autoridades del ministerio que orientaron a. Doblegar la seguridad de esta escuela Siga y, me, y mande, metieron policía escolar y, y, y policía para que los padres no la tomaran. Porque se puede habilitar esa escuela para que los estudiantes pues, claro. reciban la docencia ahí. ¿Y ¿Pero y no la habilitan? ¿Por porque ¿no? ¿por no? el ministerio no le duelen los hijos de los pobres. La directora no, no dijo que no, yo por yo el peligro que de que trabajadores, no, eh, construcción, eso, eso fue se lo se que controla, ella dijo. Eso, aquí. eso es mareo de las autoridades del eso Ministerio de Educación. Oiganme, que se deje de cuento. Yo le voy a poner un ejemplo. Ahora ¿Usted está de acuerdo que, que, que cierre la escuela, verdad? Que sí, viendo esas imágenes. No, no, pero yo lo que. Que lo abran. Yo, yo soy un hombre de la autogestión. <risa> que yo la lo abran. que digo es. El mal mayor aquí, no es que hagan la escuela o no la hagan El mal mayor es que todos esos muchachitos Estén fuera de la escuela ¿Sabes por qué? Porque al final tú vas a prohijar un profesional Si es que llegan a la universidad Con deficiencia de formación Que es nuestro gran problema en este país Y esa cosa es lo que lo están provocando Ese es el problema por las autoridades No tiene razón No tienes razón ADP Ella lo dijo aquí la directora Rosa No tiene razón En el sentido de que esas cosas se controlan. Mire, José López está haciendo una construcción dentro de su supermercado y todo el mundo está comprando igualito. Ahora él está protegiendo las áreas que está construyendo. Oye eso dentro de un supermercado lleno de gente, permanentemente el día entero, entonces eso se controla. Eso se debe a la dejadez de las autoridades del Ministerio de Educación que no le duelen, no le duelen los niños ni la niña, lo que le duele es su puesto y su cargo, porque si fuera responsable denunciaran eso. Bueno, vamos a brevemente hay una señora que quiere decir algo y luego vamos al WhatsApp. Y ahí cerramos. Y ahí exacto. Vamos a Vamos a Porque Vamos a escucharla ella. Estamos Ella quiere decir algo. Sí, sí, adelante, doña. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marlene y María Padilla, madre de un alumno perteneciente a la Escuela cruce de los Basilios. Nosotros estamos, eh, cerramos la escuela, o la rancheta, vamos a decirlo, porque no podemos pretender que a nosotros, nuestros hijos, le pase algo allí, porque no es un hijo de Danilo, ni un hijo de la directora del distrito, ni un hijo de ningún millonario que está allí en nuestros hijos. Y a nosotros es a quien nos duele. Ella nos prometió a nosotros que nos iba a habilitar un poco, un espacio en la escuela para nosotros mudarnos hacia allá. Pero todavía no nos ha cumplido. Entonces, no pueden decir que la MAI no podemos suspender la clase. El por qué. Porque solamente hay que ir a ver, ir a vivir cómo están nuestros hijos en esa rancheta y cómo están los maestros solamente con la picadera pi, picadora de mosquito, con el agua cuando llueve cómo hay que aglomerar el grupo de estudiantes cómo están que cómo van a sostener el aprendizaje si están divididos por cartones mientras un maestro explica una clase el otro está en lo mismo y los estudiantes están distraídos entonces Tiene sentido, ¿eh? nosotros como atmind decidimos paralizar la clase la docencia y si no hay respuesta así seguiremos aunque yo sé que el pan de enseñanza a nuestros hijos le hace falta pero necesitamos también que tengan conciencia y saber que nuestros hijos estaban en un peligro es un peligro si esa rancheta le cae encima no es a un hijo de ella que le va a pasar nada, ni a un hijo de, del ingeniero. El ingeniero no ha tenido una burla. El ingeniero me dijo a mí que, que cuánto yo iba a poner para, okay, para él vergüenza. terminarla la escuela. ¿Cuánto tú vas a poner para yo terminarla la escuela, para ponerme Los a terminarla? Los impuestos que usted paga, entonces entonces Yo no pago impuestos. tengo testigo de eso que él me lo dijo. Y a unas niñas también se lo dijo, que iba a terminar la escuela cuando ellas salieran del centro. Entonces, bueno. tenemos una burla en nuestra comunidad, la tenemos bien grande. Muchas gracias Muchísimas por su gracias. participación.